Seguimos con... Seguimos con más informaciones. Los tipos en bienbo. Los tipos. Se ha divulgado a través de las redes sociales un video donde se observan a varios jóvenes como muestran un arsenal de pistolas de diferente calibre. Mientras... mientras ingieren bebidas alcohólicas, gritan palabras obscenas, y Corea tema bienbo. Canción interpretada por Bolingo 27. sé que vicine y los menores. Vamos, vamos a poner lo que dicen ellos ahí. Bien, yo, ah, ah, hola, sí, sí, ya, ya. Bueno señora, ahí el único... No, no, el único que, que no va a caer preso fue que se escondió allá atrás, de Pablo Luque, y sabe lo que viene. Si sí, no es un video viejo, por esa canción no es vieja, esa canción es de ahora. Y se ha filtrado ese video que está todo el mundo armado ahí. Mi, mira, mira ese al presidente cómo lo mira. Ponlo para atrás el video de nuevo. Para que tú veas. Cómo se queda mirándolo él. Fuego todo el mundo para arriba. Ve loco, lo mira. Ay, ay, ay. Cuando se dio cuenta que hay todo. Todos los hierros arriba, señores. ¿eh? Eso es. Ay, ay, ay. Pero dicen que es. Ellos dicen que. Dicen la dirección de donde son ellos y el coro y todo. ¿Verdad? ¿De qué? Parece que están de moda ahí. Eso. ¿De qué? Soy yo, no tu galáctico. Soy yo, tu galáctico. ¡Eh! eh, yo, tu galáctico. eh, eh, eh. Hey, pero mira. Ahorita están ¿Tú crees que, que la, que la, que la pena. Ahorita. No, no. Ahorita, oye, ahorita Señor. lo agarran, le meten preventivo y andan dando gritos, porque ese es el problema. Pero, pero ¿Eh? hubo uno ahí que se escondió detrás del palolú, tú sabes. Y sí, eh. ranqueado, que dijo, guay. Es... Este huevo no <risa> <risa> Ese es el que está más sano siempre. ¿Por qué será, muchacho que siempre en los coros. Hay un pendejo. No, no, pendejo, ¿Un pendejo no. no. En el coro. Pendejo, No, no, no. El en el coro, él es el pendejo. Pero ahora salió el más tigre. Porque no lo puedo meter preso. Yo saco pistola. Ni se le vio Ahí la cara. Donde, y dice le vio la cara. ¿Eh? Y yo, si me, uno de ellos no, yo me y imagino que todo, el, discrín, el discrín. El discrín se levantó y contó los hierros. A buscar a esa gente. No, Cuando viene es a no se Es no se le vio la cara. Y si uno de ellos chotea lo que le va a decir. Usted me vio en el, en el video. Porque en el video salen toditos, Manuel. eso es cuestión de tiempo. Dique, que eh, no cuando, es verdad lo que dice papi Juan cuando viene a ver no ese es el jefe, ah, es que para jefe. vamos a buscar lo que es el jefe <risa> entiende entonces estamos viviendo una sociedad, una sociedad que todos los videos no se graben que todos los videos se escapan pero es bueno, de vez en cuando que hagan un par de pilladitos. Siempre hay uno que tira los videos para adelante. ¡Soy yo, soy yo! ¡Soy Qué ¡Soy yo! ¡Bien, no, ¿Eh? vos! ¿Qué? Un kililín si en ello, ahí. Sí, y lo mira y dice, ay, ay, ay, ay. tú me <risa> como que... Póngalo, póngalo ahí, póngalo ahí. Póngalo de nuevo, eh, cuando se da cuenta que los hierros están afuera, tú vas a ver. Ay, ay, ay, esto no conmigo. Míralo ahí, míralo ahí, míralo ahí, míralo ahí, como mira, ¿Cómo míralo ahí. un trago. Este, míralo ahí, míralo ahí, como ahí mira, para atrás. Póngalo, míralo ahí, cuando ahí, míralo, saca. Míralo, pero... míralo, míralo, míralo. Qué traguito. Ay, ay, Dios mío. Ay, Dios mío. <risa> dice, no diga que Neta no se salva. ¿Eh? ¿Eh? No. es Ay, por verdad. Y eso... No es nada más en Santo Domingo, mamá. Voy a salir. En el país entero, en los barrios, pasa eso. Así, ¿no? ¿Sí, ya? A para allá? Ah, en todo, eh, no, hijo, en todo el a lo, país. Eh, a los chicos que le hicieron, es que Capricornio le hizo en la entrevista, que tenían R15 de todo, que eso era el mínimo para la guerra, era que yo iba sí. Y ellos fueron los y los recogían normalitos. Y se en policía, todo el país ¿Eh? oye, oye. Te aseguro No, no, mira, mira, en todo el país pasa eso En los barrios marginados Como dicen, el bajo mundo 50 tigueritos armados Ya tú sabes, anda como si tuviera Papeles Mejor loco, mejor armado loco que la policía nacional muchas Claro, veces. Y cuando la policía se mete No aparece nadie entonces, ese video está viral. Yo pienso que el jefe de la policía debe hacer... eh, Va a hacer una obra con ese corito. Porque eso se ve que no son fáciles. ¿Eh? Ten fe. Señor, no son fáciles. No son fáciles. ¿Eh? No fácil. Bueno, esperemos en Dios que que Dios me está sumando ¿Y mi amigo que no llamado? porque <risa> nuestro amigo cómo se llama? Es que llama Julio, Julio César. César un saludo a Julio César de nosotros mira lo que pasa, el ministro de, de, de interior y policía Chubaca yo creo que fue, que dijo que iba a desarmar la población, yo veo que tienen que hacerlo a desarmar a todo el mundo pero si tú te fijas cuando salen eh, nada más llegan armas pero no llegan los pies que, que la, siempre la cargan encima eso así. Tienen que meter mano dura en cuanto a armas de fuego en este país que todo el mundo tiene. una buenas. lo buena? Siempre. Buenas tardes, ¿cómo estás tú? Julio César, pero estábamos esperando. Nada. Oye, el teléfono estaba mal conectado, el tuyo. Oye bien, Neto. Ah, ah, ah no, que hay un boicot aquí. Oye bien, Neto. Oye en bien. Villalón, no ten esto. Siempre yo digo que la boca... ¿Pues dónde es que se llama el RPG? Pues la boca. ¿Cuál es el perfume que huele? Espérate. Ah, te lo dejo de tarea. Esos chamaquitos... No, no, dilo, el perfume que huele. Tú sabes, dame, dame Eso a terminarte. Esos chamaquitos le gusta el perfume que huele. Oye bien, <risa> esos carajitos hoy están temblando. Porque de crimen, hoy se les tira casa por casa. Y desde que agarran uno, dice, no, espérate, fue fulano y fue fulano. Tanto amarrado, esa evidencia está ahí. Tú lo ves que ahorita están en los medios de comunicación, llamándolos a ustedes, tanto dito amarrado. Y ya tú sabes, el perfume que huele, ya tú sabes más o menos qué es. Entonces, hoy en día, esos chamaquitos... Están... Julio César, que... se vaya, no se vaya. Espérate en esto. El perfume que huele, esos tipos hoy están temblando. Julio César, Dímelo. Julio César. Aquí te pinto que lo saluda. Pero Julio usted César no saluda al otro muchacho. Usted solo, solamente saluda a Neto, que hay más gente. No, a todito, yo le voy a saludar, yo le voy a sorprender a todos. Ah, sí. hey. Bien, ahí tranquilo? está Julio César. Oye, Neto, Dígame. estén tranquilo, que yo soy un hombre de palabras. Calladito, uno por uno, yo lo voy a sorprender. ¿Qué? Hey, hey, hey. Está activo. Ve a toda la risa aquí. <risa> <risa> Señores, es lo que dice, es lo que en parte hay que ver si lo hacen. Edicrín va y visita. ¿Mm? Pero esperemos en Dios que hagan algo con ese corrillo de los bienbos, eh. Bien, bo, tu galáctico bien. Yo estoy, tu ¿Eh? galáctico. Bueno.